He visto mil olas rompiendo contra la arena yo Mil atardeceres y millones de estrellas Pero ahora, a tu lado, el brillo es diferente Es un mundo nuevo donde solo puedo verte Las estrellas me preguntan si estoy enamorado Un cometa respondió, si lo está, la cosa es cuánto Pues hasta las olas ven el modo en que te veo Cada mirada mía se traduce en te quiero cada mirada tuya inspira mil historias, mil poemas, mil sueños y millones de glorias Y tus ojos, ay tus, tus ojos. ojos fuera de la realidad, lo que nunca, nunca antes creí que pudiera imaginar Esmeraldas en tus ojos, oro en tu cabello suave, un ocaso en tu rostro, en tus manos manantiales Tú ya sabes lastimarte, ni siquiera es una opción, no, no. solo quiero demostrarte un día a la vez que yo Quiero estar contigo hoy y siempre, siempre Siempre no puedo bajarte una estrella, pero sí darte mi brillo. No leo el destino, más deseo que sea contigo. No puedo volver el tiempo, pero sí hacer un futuro. Yo Si me lo permites, a tu lado cada hora y segundo. Y sin embargo, por ahora solo quiero tomar tu mano, caminar por estas arenas unos minutos a tu lado. No digas nada que hable en nuestro silencio Quiere a la fiesta de tu mirada y tu misterio Solo quiero estar contigo Esto es un poema estelar Escrito en Marbella, Acapulco Saquil, Saquil Baliz 2015 Para ti, yo Toma dos, estelar. No puedo bajarte una estrella, pero sí darte mi brillo. Sí. No leo el destino, más deseo que sea contigo. No puedo volver el tiempo, pero, pero sí, sí hacer un futuro. Yo, si me lo permites, a tu lado cada hora y segundo. Aquí estaré para ti. No hay nada más bello que dos personas caminando las arenas del incierto, pues es posible un pronto final, con la duración de un suspiro, más precisamente es lo efímero, lo que lo hace algo tan especial, no hay astro más brillante que el que recorre el cielo y luego se va cuanto antes, pues su luz poco nos dura, que el saludo se retorne en despedida, más así, Así es la vida y es necesario aprovechar la dulzura